Buenas tardes, ¿cómo es Buenas su nombre? Eh, yo soy Natalia Bernard. ¿Cuál es la función que cumple usted en esta escuela? Soy docente de inglés. Empecé a trabajar en el año 2012 en la escuela eh, con el grupo que ahora ya está en cuarto año, que te, hicimos primero, segundo y tercero. Y ahora estoy en todos los otros cursos desde que este año se formó el pluriaño para primero, segundo y tercero. ¿En dónde vive? En la Aldea Brasilera viajo dos días a la semana a esta escuela en horario de la tarde. ¿Qué el tratado de los alumnos de esta escuela comparado con otra escuela? Bueno, los alumnos de la escuela número 7 de Lea Salto son muy respetuosos, eh, se demuestran cariño entre ellos, eh, demuestran que les gusta venir a la escuela. Eh, ¿Cómo notamos eso los docentes? Porque eh, apreciamos que por ahí hasta con los días de lluvia se encuentran presentes, les gusta venir, compartir entre entre ellos los juegos, eh, creemos que es un momento importante venir a la escuela para compartir el espacio aquí y a su vez con sus docentes y entre ellos son muy respetuosos comparados con las escuelas de, los alumnos de Escuela de Ciudad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamás? Joaquín Alejandro Lell. ¿Cuántos años tenés? 14 años. ¿De dónde sos? Del de Asalto. ¿Qué te parece el trato en esta escuela? Muy bueno, o sea, me llevo bien con los profesores, alumnos. ¿Qué diferencia notas entre esta escuela, en el trato de esta escuela y en la escuela que fuiste anteriormente? Y en esta escuela hay mejores personas, me llevo mejor con, mi, con mis compañeros, o sea, son compañeros toda la vida. ¿Cómo te llamas? Pamela Belén Astenau. ¿Cuántos años tenés? 15 años. ¿De dónde sos? De Aldeazal. ¿Qué te parece esta escuela secundaria? Eh, es muy buena porque el trato entre los compañeros y los docentes se llevan bien y son respetuosos.